¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy vamos a hablar sobre promesas de compraventa y en particular cinco errores que cometemos al momento de elaborar esa promesa de compraventa. Pero antes de adentrarnos en lo que es el video como tal, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si realmente necesitamos esta información? Pues yo les voy a decir cuál es una manera de hacerlo. La primera, si ustedes... A la madrugada se despiertan y piensan en ese negocio que están haciendo y si de pronto puede pasar algo necesitas ver este video. Si de pronto cuando estás en, el, en la ejecución o en ese interreno en entre la promesa de compraventa y la firma de la escritura tienes que hacer muchas llamadas a los propietarios, al vendedor, al comprador, estar coordinando, llamar a la notaría es porque necesitas esta información. Si tú te demoras el día de la firma de la escritura, más de una hora en la notaría, de hecho, más de 30 minutos, estás necesitando esta información. Si tú crees que cabe la posibilidad que el vendedor, si de pronto presta servicios de corretaje, tú crees que ese vendedor te va a decir, oiga, devuélvame la comisión, necesitas ver esta información. Si tú crees que en algún momento a ti te dicen, oiga, usted se la ganó muy suave, si es que eres corredor inmobiliario, este video lo necesitas mucho. Y sobre todo, toda la información que sobre promesas de compraventa vas a encontrar en este canal. Por lo tanto, aprovecho de una vez para decirte, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que publicamos aquí. Pero continuemos entonces. Vamos a convenir algo. Para mí, no, para todos nosotros, sabemos que cuando las cosas se hacen organizadamente, cuando las cosas se planean de forma concienzuda, todo sale perfecto. Y lo mismo pasa en las promesas de compraventa. Cuando todo se programa y se prepara de una manera juiciosa, con antelación suficiente, te aseguro que esa promesa compraventa va a derivar en una venta como tal perfecta entonces la realidad sería cómo llegamos a hacer esa promesa de compraventa perfecta y llegar acá antes también tendría otra pregunta pero para qué tanta perfección si de igual manera con las herramientas que tenemos desde hace 50 60 años con esas herramientas que uno escucha de forma permanente uno lo que entiende es que como sea igual se escritura o sea no se necesitaría tanta perfección realmente no leonardo sí puede ser muy perfecto todo pero pues igual se escritura pues chicos yo les voy a contar por qué esa perfección que les estoy hablando es absolutamente necesaria por lo que les comenté al principio de este video, porque ustedes no merecen dormir intranquilo ustedes merecen demasiada tranquilidad y seguridad pero sobre todo sin arriesgar el muy buen servicio, si son corredores inmobiliarios, de las personas a las que le prestan el servicio de intermediación para el vendedor y para el comprador. Esa es la razón por la cual a mí sí me gusta que las cosas sean, digamos, perfectas. Y vamos a utilizar la palabra perfecta como decir bien organizadas, bien planeadas, con un propósito definido que es llegar a buen puerto y que todo se escriture de debida manera porque a mí me parece que las cosas se tienen que hacer también perfectas. Por plata, por dinero. Dinero en ahorros que se va a hacer el vendedor, si es que vende directo, el comprador, si compra directo o con el corredor inmobiliario. Toda la distancia entre las cosas como son y las cosas como son perfectas realmente están simple y llanamente en conocer un poco más de promesas de compraventa. Y ese conocer mucho más nos permite hacer mejores negocios, abreviar tiempos, procesos, tranquilidad para poder dormir tranquilo, relajado, más bien. Eso es lo que busco y eso es lo que quiero compartirles a ustedes con todo lo que se viene en materia de promesas de compraventa. Porque, seamos francos, no es algo, digamos, pequeño. No, es algo que hay que estudiar con conciencia, pero se puede aprender y está al alcance de todos ustedes, porque yo no quiero más volver a verlos copiar y pegar. Eso lo único que está haciendo es que arrancan con la promesa de compraventa y en el transcurso van acomodando las cargas, van haciendo otros y se van dejando orientar por personas que quizás no son las adecuadas, como por ejemplo los protocolistas de las notarías. Bueno, chicos, y entonces como le estamos diciendo, o como arrancamos también, este video vamos a hablar de cinco errores que se cometen al momento de empezar a construir esa perfección, al momento de empezar a construir esa promesa de compraventa. Son cinco errores y vamos a arrancar con ellos. Otra razón por la cual yo sé que ustedes merecen no volver a sufrir y a dormir intranquilos, como hay una encuesta en Instagram que publiqué y dice que sí, no se puede dormir tranquilo cuando uno está vendiendo comprando un inmueble. Eh, es, el indicador es el tiempo entre una promesa de compraventa, entre una promesa de compraventa y una escritura pública una promesa de, entre una promesa de compraventa y una escritura pública en el 80, 90% de los casos no debería superar más de 30 días. De hecho pueden ser y se pueden hacer menos días, pero no, cuando ustedes ven que una promesa de compraventa la tienen que alargar más de 20, 30 días, un mes, o sea, ya de entrada, allí hay algo que hay, procede de un desconocimiento de herramientas que a ustedes les hubiese podido servir en el momento de haber estructurado esa promesa de compraventa. Antes de, de avanzar, quiero agradecer a todas las personas que ingresaron a este directo de forma puntual. Al final vamos a responder unas preguntas pertinentes con este tema que estamos tratando el día de hoy. Muy bien, chicos. Y entonces, vamos a hablar entonces de las cinco cosas que se necesitan o que debemos evitar más bien al momento de elaborar promesas de compraventa. La primera, en las promesas de compra-venta, dentro de las promesas de compra-venta debe existir una cláusula que establezca quién es la parte o cuál es la persona designada para quedar a cargo de todos los trámites relacionados con la preparación de la escritura. A veces lo que hacemos nosotros es ir llevando a la notaría de forma graniadita papeles. Vamos llevando y esto no genera orden, por el contrario, es lo que termina, se deriva en que, como me ha pasado en algunas oportunidades que me buscan cuando yo ya he visto el problema, Leonardo llegamos a la notaría y no teníamos preparada la minuta, no estaba clara. La minuta tenía muchos errores, tocaba que organizarla, replantearla. Realmente nos tocó firmar un otro sí en ese momento para postergarla para tres o cuatro días después. Ese, esa situación era totalmente previsible desde la promesa de compraventa. En la promesa de compraventa se tiene que fijar claramente a quién le corresponde cada tarea de preparación para la firma de la escritura. ¿Quién está encargado de llevar a la notaría el pasisalvo, el certificado de tradición, la copia de la promesa de compraventa, la última escritura pública, las cédulas. Se establece, tal persona quedará encargada de tal situación y deberá radicar los documentos con tanta anticipación para que con días de antelación la notaría pueda elaborar adecuadamente la promesa y esté lista para el momento de la firma de la escritura. La preparación y quién está encargado es lo que tenemos que incorporar. No lo dejen simplemente a que, ah, usted lleva, usted lleva, y por fuera de lo que es el documento escrito, las personas como que se ponen de acuerdo. Ah, sí, ah, no, usted lleva tal cosa. No, tal eso. No. Eso no puede quedar simplemente en el aire. Porque en interregnos tan amplios como los que se manejan, que son de un mes, dos meses, más... Ah, eso quedó fausté. Ah, no pudo escriturar por culpa suya. Y eso genera fricción. Y esa fricción, malestar, indisposición. Y empiezan las sensaciones que son las que no, digamos, no ayudan mucho en estos trámites. La desconfianza. Los negocios a veces se terminan por desconfianza. Porque el vendedor ya dice, no, yo siento que aquí hay algo raro, y, y, el, y el comprador igual. No, eso tiene que tener algún veneno. Todo deriva de, de eso tan simple que es no haber coordinado o estructurado dentro de la promesa de compraventa claramente a quién le correspondía llevar cada papel y cada cosa. Muchas veces la persona que no lleva ese documento es porque entre tanto documento y tantas responsabilidades sueltas se lo olvidó. Y es suficiente para que, por ejemplo, un salvo y es suficiente para que un comprador, de los que son meticulosos, digan, a mí me suena que me van a hacer un chanchullo. Porque, seamos sinceros, estamos en países, en Latinoamérica y en Colombia en particular, desconfiar es un deporte. No podemos dejar de prestarle más atención o dejar simplemente llevar una promesa de compraventa como esperando a que llegue el día de la firma de la escritura. No, nosotros somos desconfiados y si nosotros seguimos no cayendo en cuenta esa desconfianza y el daño que genera esa desconfianza en, en, al momento de, de, de tener un proceso más bien, porque la, el, los problemas se generan no a la firma de la promesa, sino durante el proceso. Si no sabemos atacar eso con orden, nos va a generar más dificultades. Si son corredores inmobiliarios, llamar todo el tiempo a calmar al vendedor para que el negocio no se caiga. Llamar todo el tiempo al comprador, al vendedor. Me troqué. Llamar al comprador para que el negocio él no desista y al vendedor diciéndole, vendedor, muévase por favor haga esta tarea, la otra. Entonces, chicos, ese es el primer punto. Todo coordinado respecto de quién se encarga en la firma de promesas de compraventa desde en la firma de la escritura desde la promesa de compraventa. Segundo punto. Eh, uno de los más delicados. Uno de los más delicados. Y es el dejar así. El dejar así. Según la ley civil, cuando no se puede concretar una compraventa, cuando se llega a la firma de la escritura y por alguna razón las personas no firmaron, la que sea, incumplieron con los pagos, no estuvo listo, no el crédito hipotecario, lo que fuera. En ese momento, el inmueble o la, la situación jurídica de ese negocio queda como en un stand-by, como en un proceso de limbo, como el, el me acordé del, del libro El proceso de Frank Kafka, un enredo. Un enredo total. La gente no sabe qué hacer. Y atina por decir, bueno, pues entonces va, ahí está su plata y ya terminamos y chao, que estén bien, no quiero saber nada más de usted y se acabó el negocio. O como, por ejemplo, cuando el que incumple es el que no pagó. Una persona tenía que pagar, supongamos, 100 pesos y ya había abonado 20. Y de esos 20 pesos, 10 pesos correspondían a cláusula Penal. Entonces llega la firma de escritura, no se pudo hacer y entonces el vendedor dice, ah, yo le devuelvo sus 10 y yo me quedo con otros 10 y chao, no quiero saber de usted, le devuelvo su plata y no más. Ese dejemos así, ese como no quiero volver a saber de usted, es peligroso. Ustedes no se imaginan el daño que eso genera para posteriormente adelantar otro tipo de procesos. Y radica en lo siguiente, recuerden esta frase que yo sé que ustedes la la la conocen en muchos momentos. Saludos para todos, nos dicen por aquí. La frase es la siguiente, en derecho las cosas se deshacen en la misma manera que se hace. Entonces, si tú haces una promesa de compra-venta, que es un requisito, vamos a utilizar una palabra rimbombante, sine qua non, un requisito indispensable para que sea válida, una promesa tiene que ser por escrito. Entonces si una promesa de compraventa se hace por escrito y si las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen imagínense entonces cuál sería el procedimiento para que esa promesa quede legalmente finalizada. Un documento de mutuo acuerdo en donde las partes definen que no se pudo seguir adelante y que de mutuo acuerdo terminan Ese documento si ustedes no lo tienen claro y suficiente, eh, comprendido de su obligatoriedad, va a derivar en que, si dejamos así, el contrato de promesa de compraventa está surtiendo efectos. Y si ustedes van a volver a vender el inmueble, ustedes manifiestan que si, es, si, que si el inmueble se va a volver a vender, o sea, si se va a prometer en venta es porque... No existen pleitos pendientes, no hay promesas de compraventa vigentes, que la persona vendedora va a salir al saneamiento y a la evicción. Esa mención es obligatoria, tanto en la promesa como en la escritura, decir que no hay nada pendiente. Y si ustedes no mataron, no finalizaron la promesa de compraventa, van a tener eso pendiente. Y ese pendiente les puede en el futuro afectar a las personas que terminan vendiendo y comprando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la promesa de compraventa? Mucho, porque hay cosas que se pueden anticipar. Como que Ustedes pueden establecer dentro de la promesa de compraventa una cláusula maravillosa, genial, que por lo menos, si bien no permite cumplir la totalidad del requisito que es, las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen, si dejan prueba y constancia que de su parte, si son vendedores, por lo menos existió una identificación clara que no fui yo como vendedor el que incumplió. En la promesa de compra-venta, ustedes van a señalar de ahora en adelante, si tú que me estás viendo allá sentadito, tú vas a colocar en la promesa de compra-venta que si llegaran a existir saldos económicos, saldos de dinero, antes de la firma de la escritura, de hecho, incluso, yo nunca coloco, eh, por lo menos en los que son previos, si los eh, establezco, digamos, en dos o en tres fracciones, porque hay una parte que existe en la firma de la escritura, pero por lo menos esos que son antes, que son eh, un 20%, un 10%, otro 10% y otro 10%, porque el resto, digamos, es en la firma de la escritura, esos porcentajes previos, si sí establezco que si 10 si días antes de la firma de la escritura no se han efectuado la totalidad de los pagos, o mejor, si ha existido obligaciones de pago pendientes antes de la firma de la escritura y como está establecido en la promesa, no será obligatorio del vendedor acudir a la notaría a la firma de la escritura. No será obligatorio, pues entenderá que es suficiente el incumplimiento para que el vendedor no asista y pueda eh, dar por terminado el contrato. Eso por sí solo, chicos, ya dice bastante. Ya dice, no hay que estar esperando en la notaría a decir, bueno, ¿será que viene, que no viene, acta de comparecencia? No, desde mucho antes, tú ya sabes que la persona incumplió y tú ya no tienes la obligación, no de ir, sino de por lo menos ir a algo fijo. Señor notario, yo vine, pero no se cumplieron las condiciones escalonadas en cabeza del, del comprador. Sacas tu acta de comparecencia, con la promesa de compraventa va a quedar claro que en efecto llegaron las partes desde la promesa que eso iba a ser un acuerdo. Aquí estoy apelando a la libre autonomía de la voluntad de las partes. Las partes decidieron que si no estaba pagado previamente los valores que se habían comprometido, no es obligación del vendedor asistir a la notaría. No dejes de asistir de todas formas, pero sí por lo menos deja una constancia previa de que no era obligatorio de haber ido a la notaría a firmar la escritura. Eso es anticipar desde la promesa de compra-venta una gran posibilidad, porque quizás el riesgo más alto en la caída de los negocios de compra-venta está en que no se paga adecuadamente o puntualmente esos valores por parte del comprador. Entonces, no olvides, establece esa cláusula dentro de la promesa. Aquí van dos... Hasta el momento van dos, dos situaciones y ¿sabes qué? Me siento muy feliz porque ya arrancamos, porque son muchísimas, muchísimas. Son, no te imaginas la cantidad de cosas que se pueden hacer con las promesas de compraventa para anticipar que todo salga perfecto, para que todo nos permita dormir tranquilos, no perdamos dinero y no tengamos que consultarle a personas que quizás no son las más apropiadas para consultar. Vamos a continuar. Vamos a hablar de la entrega del inmueble antes de la firma de la escritura, chicos. Entregar el inmueble antes de la firma de la escritura, eh, digamos que la gente no es la principal opción. Del vendedor. No, el vendedor se ha acostumbrado y los asesores que durante 60 años han hecho la tarea han llevado a que las cosas sean quizás de una sola forma en cada situación. Por lo menos en, en, en, en temas de pagos, miramos el 50 la promesa y 50 la firma de la escritura. Ese es el que predomina. Ese es el de mayor proporciones de manejo. Otro. Otro segundo procedimiento es el inmueble no se entrega, sino hasta que está totalmente pagado. Si ustedes saben que es realmente la mayor cantidad de situaciones que se presentan con promesas de compraventa, yo quiero llevarlos a esta reflexión. O más bien les quiero contar, chicos, estamos perdiendo plata, porque eso significa que no estamos sabiendo manejar cláusulas penales, no estamos sabiendo manejar arras, que son dos cosas totalmente diferentes. Y adicionalmente, estamos perdiendo mucho tiempo porque para esas preparaciones, para que todo salga bien, toca que esperar a que se alineen todos los planetas. Y eso es imposible, o sea, eso es, eso es desgastante. Ustedes se desgastan es porque la promesa de compra-venta la consideran un solo paso para el negocio más importante que es la escritura. Resulta que la escritura no es el negocio más importante, pero ustedes, chicos, y yo puedo decir que esto es así porque llevo muchos años apoyando a muchas inmobiliarias, corredores, vendedores y compradores en los procesos de compra-venta. Entonces, cuando ustedes tienen que Esperar a que se organicen las cosas, todas esas cosas, ustedes empiezan a angustiar, ustedes empiezan a, a, a necesitar estar muy pendientes de las cosas para que llegue a esa escritura pública, que es el documento principal. en La escritura pública es el documento principal de transferencia. Y en la escritura pública se concreta la promesa. La escritura pública es algo que se debe demorar 30 minutos, que es el tiempo en que me tomo dos tintos calientes y toca que soplarlos y adicionalmente pagar los gastos notariales. No debe ser nada más. Si yo me echo una hora en la notaría es porque paro, me compro un paquete de chontaduros, me tomo un tinto, le paso el paquete de chontaduros a, las, a la protocolista, al protocolista y punto pero uno a la notaría solo va a firmar. Eso en 30 minutos tiene que acabar. Cuando uno se demora mucho en la notaría, es síntoma que hay una mala, inadecuada preparación. Leonardo, siempre lo hemos hecho así. Claro, pues son 60, 50 años. Yo a veces, a diario, encuentro que hay formas diferentes de hacer cosas. Ayer, Karencita me enseñó una manera diferente de hacer el arroz. La cuestión es que tenemos que entender que la promesa de compraventa es el documento más importante y no la escritura. La escritura es la transferencia que se hace solo con una firma. Punto. La promesa de compraventa es el camino que allana todo un proceso para llegar a la firma de la escritura. Que como les digo, no se tiene por qué demorar más de 30 minutos. Si tu proceso no es así, si no por el contrario es al revés, la promesa de compraventa es copiar y pegar nombres Ah, ¿cómo va a pagar? A tal cosa, punto, listo, firmen, tal y chao. Si esa es la promesa de compra-venta, no. Aquí hay que aprender a invertir la carga, la carga operativa de nuestra gestión. No estamos, es, no apuntemos a la escritura, la escritura es una consecuencia. Por eso yo les decía, las cosas tienen que ser perfectas. Para que la escritura sea perfecta, el camino tuvo que haber sido muy bien preparado. Para que tengamos la buena suerte de tener una escritura pública fácil de escriturar, necesitamos un gran camino. Esa es la promesa de compraventa. A esto hay que prestarle importancia. Y esto es lo que estamos tratando de compartir en este canal. Sigamos entonces con el tercer punto, eh, que ya habíamos empezado, la entrega del inmueble. En la entrega del inmueble, yo he escuchado muchas alternativas cuando la entrega del inmueble que ya es una excepción, entregarlo antes de la firma de la escritura y una que es peligrosísima entréguelo en arrendamiento y que pague un arrendamiento o sea, firme una promesa de compraventa pero firmele un contrato de arrendamiento alterno para que si de pronto la escritura no sale entonces por lo menos el, el contrato de arrendamiento chicos, esto es cuando Si ustedes han escuchado de eso, si ustedes lo han hecho, me hacen el favor y me confiesan aquí en el chat de YouTube si en efecto conocen o han hecho eso de entregar el inmueble en arrendamiento mientras que se completan la totalidad de los requisitos, alinean los planetas para la firma de la escritura. Por favor, déjenmelo saber aquí en los comentarios y en el chat de esta transmisión en directo, si les ha tocado. Un contrato de arrendamiento lo que va a hacer es perjudicarlos más por si llegara a existir un incumplimiento. Ustedes deben entregar el inmueble en tenencia, pero si sí hay una razón. Yo entiendo por qué decían en el tema del arrendamiento. Porque el arrendamiento es calcular anticipadamente un valor que permita decir ah, el tipo estuvo allí 8 o 10 meses que no devolvió el inmueble, calculemos un valor de lo que puede llegar a ser el arrendamiento para que, Quedemos tranquilos. Sí, es necesario establecer un estimado de cuánto va a ser el costo de un canon de arrendamiento, pero ese costo no lo van a hacer rebajadito, porque ustedes lo hacen como rebajado. No, el costo pleno de lo que sería un contrato de arrendamiento se estima como una contraprestación en el evento de existir un incumplimiento por parte del arrendatario, del, del promitente comprador. ¿Por qué? Porque, sí. Cabe esa posibilidad que vos entregues el inmueble, pero ese, ese, ese prometente comprador no haya podido hacerlo. Vamos a derivar en un problema. Vamos a derivar en una quizás en una demanda. Probablemente. Yo no soy hincha de las demandas. A mí los negocios me gusta resolverlos sin demanda. Porque como les decía en el punto número 2, una demanda es dejar vivo un negocio que está pendiente de resolverse. Entonces no podemos llegar a una demanda, pero sí tenemos que tener, anticiparse, tenemos que tener claros y anticiparnos de cómo sería una demanda, pero eh, si en el momento en que vamos a deshacer las cosas, eso se llama restituciones mutuas, yo te devuelvo una plata, tú me devuelves el inmueble, en ese momento sí hay que calcular unos costos en que el comprometente comprador que recibió la tenencia del inmueble, cuánto pudo haber gastado por arrendamiento o por la tenencia pero no es un contrato de arrendamiento en sí, porque las obligaciones de custodia, mantenimiento de un contrato de arrendamiento son distintas a las obligaciones derivadas de la tenencia de una promesa de compraventa. venta Sí, entonces, hay que estimar valores de contraprestaciones en el evento en que toque que devolverse cosas. Pero no se puede firmar un contrato de arrendamiento paralelo. Eso va a llegar incluso a que, supongamos, que el contrato de arrendamiento avanzó. El tipo no pagó la renta y se quedó viviendo en el inmueble. Ustedes van a iniciar entonces, ¿qué? Un, un proceso de restitución de inmueble. Y ustedes convencidos que ese proceso de restitución de inmueble va a salir adelante porque ese... Eh, que en un momento fue un promitente comprador, ahorita es inquilino. Resulta que ese promitente vende comprador, que ahora es inquilino... Al día de la restitución, es decir, dos años después, porque así funciona la justicia, ese día se te va, te va a decir o le va a decir al juez, señor juez, yo tengo ese negocio de compraventa y le presento oposición y de aquí no me saca, señor juez. Y ahí vas a ver que ese negocio de promesa de compraventa, combinado con arrendamiento, fue el negocio más chichipato, más irresponsable que se pudo haber hecho. Consideremos entonces que es un acto de irresponsabilidad lo que se ha hecho hasta el momento de combinar promesas de compraventa con contratos de arrendamiento que tienen tratamientos jurídicos diferentes. Utilicemos lo que corresponde, una tenencia derivada de una promesa de compraventa con herramientas que siempre tendrán ustedes que tener en cuenta. Y quizás este es el punto número 3 o 4. Cláusulas penales. Cuando yo voy a establecer una cláusula penal, no es, colóquenle el 10%, que es lo que se acostumbra, no. Las cláusulas penales, chicos, que sería el cuarto punto, creo, sí, uh -huh. Uh -huh. ¿Sí en efecto, Las cláusulas penales es lo que permite anticipar y calcular el riesgo. Si yo voy a entregar un inmueble antes de la firma de la escritura, yo tengo que saber que eso puede derivar en que el, el permitente comprador me diga, ya viviendo aquí en el inmueble ya como que no me gustó, yo quiero como no pagar lo que me toca, yo como que quiero echarme para atrás. Eso ocurre mucho. Eso es una de las dificultades más grandes que uno escucha cuando se entrega un inmueble antes de la firma de la escritura. Entonces la gente a la promesa de compra-venta le ha dado como un carácter folclórico, un carácter de poca eh, importancia, de, de menor responsabilidad. Las personas han pensado que el documento más importante es la firma de la escritura, la escritura pública. No, el documento más importante del proceso de... Compra-venta es la etapa previa, el documento precontractual. Antes de seguir con esto de la cláusula penal, ustedes saben que a mí me. a veces yo me voy por las ramas, pero al final termino aterrizando al sitio. Las promesas de compra-venta, chicos, las hemos desdibujado y no le prestamos la atención que se merecen. Ya había comentado eso hace un momentico, pero. Si ustedes entendiesen que la promesa de compraventa es incluso el documento por el cual, si son corredores inmobiliarios, ya se debería generar la causación de la comisión. Por eso es que ustedes mantienen angustiados. Porque para el corredor inmobiliario, y esto es una cultura que ha, man, se ha mantenido de forma consuetudinaria. Y acostumbrada porque desafortunadamente uno dice ¿Quiénes son los que más le ayudan a los corredores inmobiliarios a, a aprender sobre cómo hacer negocios inmobiliarios? Desafortunadamente esas referencias, que son esas autoridades que tenemos como sí lonjas, las lonjas nunca le han puesto atención a esto. Y por el contrario, lo que dicen es que el contrato principal es la escritura pública. Y si la escritura pública no se da, Adiós comisión del corredor y perdiste seis ocho meses de empujar un negocio. Y la culpa nunca es del corredor. La culpa es o de un comprador que no pudo pagar o de un inmueble que no estaba legalmente bien ordenado. A veces hay una, situaciones de estudios de títulos que uno no puede saber como corredor inmobiliario. A veces el vendedor se echa para atrás. Y entonces no está bien y no es justo que se establezca en contratos de, de corretaje que, el causación, que la causación de la comisión es la compraventa. No, señores, es la promesa de compraventa. Por eso ustedes tienen que aprender a hacer buenas promesas de compraventa y aquí lo vamos a hacer. Para continuar, les quiero compartir algo, chicos. Las promesas de compraventa, a mí, en, en el ejercicio inmobiliario de todos estos años, las promesas de compraventa me han pedido formatos. Me han dicho, Leonardo, regálame un formato de promesas de compraventa, ayúdanos por favor. Todos los días, en las redes sociales, en, aquí, aquí en YouTube me preguntan, Leonardo, regálame ese, esa promesa de compraventa, como si la promesa de compraventa en sí misma fuera la solución. Bueno, pues realmente, chicos, les quiero contar algo. Yo no solo tengo una un formato de Word para la promesa de compraventa, como como me lo están pidiendo. No, no, no. Yo sé que en esas promesas de compraventa ustedes lo que buscan quizás es el documento físico para escribir los datos de las personas que venden, los que compran, rellenar los datos del inmueble, todo lo necesario para la normal promesa de compraventa. Pero luego de pensar mucho esta petición de las promesas de compraventa yo he decidido que no solamente voy a darles a ustedes un formato de promesa de compraventa. No solamente voy a darles el mejor formato que puede existir de promesas de compraventa porque está elaborado por mí. Voy a hacer muchísimo más. Voy a hacer que sea algo que permita que ustedes no solamente se limiten a transcribir sobre un documento inamovible. No. Ustedes van a poder manipular, controlar, preparar, ordenar lo que es el camino para perfeccionarlo y llevarlo a una firma de escritura que no se tiene por qué demorar más de 30 minutos tomándose dos cafés muy calientes mientras que soplan, porque las promesas de compraventa son esos documentos que permiten facilitar que se escriture de una manera rápida. Así que tú que estás viendo este video, vas a tener la posibilidad de tener la mejor promesa de compraventa Y no solamente eso, vas a tener el paso a paso para diligenciar de la mejor manera esa promesa de compraventa. Así que si ustedes no se han registrado a ese enlace que yo les dejé aquí en la caja de comentarios, háganlo ya mismo. Ahorita también aquí en el chat les voy a dejar ese enlace porque yo les voy a pasar a ustedes la posibilidad o van a poder contar con esa posibilidad de tenerla. Mire, háganlo de una vez porque luego no van a tener la oportunidad de hacerse con esa promesa de compraventa y sobre todo con las instrucciones jurídicas, con el soporte legal, que yo les comparto a ustedes aquí, para que ustedes sean los que tomen las decisiones, así como yo tomo una decisión, de decir, aquí vamos a colocar una penalidad de tanto, aquí el riesgo es menos, aquí vamos a programar tal cosa, esto necesita, esto lo podemos hacer rápidamente, todo eso, así como lo hago yo, ustedes lo van a poder, chicos, lo van a poder realizar. Como un abogado. Yo como abogado, yo tengo, a mí me consultan esto, y yo hago esto, y yo cobro unos honorarios para que las personas pues normalmente pues se blinden, se blinden, pero esta vez yo no quiero solo cobrar por mi asesoría en la elaboración de una promesa de compraventa, sino que yo deseo que tú sepas muy bien qué es, lo, qué es lo que se debe de hacer, o sea yo necesito que ustedes mejoren, que duerman tranquilos, que no estén preguntándole al protocolista a ver si él tiene la respuesta a sus problemas y que estén tan azarados ustedes cuando elaboran eso, no, Aquí va a pasar algo y es que ustedes van a elaborar la mejor promesa de compraventa que les permita allanar un camino a una firma de escritura de 30 minutos en la notaría tomándose dos cafés calientes. Así que consideras que te vas a animar, anímate y anda al enlace que te dejo aquí en la caja de comentarios y regístrate porque vas a empezar a hacer de ahora en adelante mejores promesas de compraventa. Te lo aseguro. Bueno chicos. Entonces vamos ahorita sí a continuar. Pero ya voy incluso a pasarles el enlace aquí en el chat. Para que también lo busquen aquí en el chat. Y ahí se los dejo. Entonces sigamos. Si, la promesa, si en la promesa de compra-venta yo calculo el riesgo, como les estaba comentando, y yo calculo que ese riesgo es muy alto porque el comprador me pasó apenas el 10% o el 20% del valor total del inmueble y ya está pidiéndome que le entregue el inmueble. Como yo ya sé que las probabilidades que ese comprador, no él, pero las estadísticas indican que ese comprador puede llegar a terminar diciendo Leonardo, aquí hay mucha bulla, de enseguida me pareció que es muy ruidoso, ya no me gustó este inmueble. No, Leonardo, tembló anoche y resulta que me dio mucho miedo, ya no quiero este apartamento y como no he dado toda la plata y no hemos firmado la escritura, porque todo el mundo dice lo mismo, como no hay escritura, entonces como no hay esa escritura, entonces no hay nada, no tenemos nada. Eso pasa es porque dentro de la promesa de compraventa no se ha dado la suficiente responsabilidad y para eso es la cláusula penal. Me acuerdo de un caso que me, me dice el asesor, eh, Leonardo, es que el señor se quiere ir porque entró al inmueble y a los ocho días se dio cuenta que el vecino lo estaba vendiendo más barato un inmueble de las mismas características. Entonces, ahorita ya no quiere esto, quiere desistir y eso hace problemas, muchos problemas. Y como no entendemos cómo funcionan las arras o las penalidades para amarrar algunas condiciones para anticipar eso, entonces, pues, vamos a Estar llamando a teléfonos, coordinando, el señor que ya no quiere, el señor entregó el inmueble, desocupó, el, el, el propietario vendedor desesperado, perdiendo tiempo, dos, tres meses, no se sabe nada, el inmueble parqueado, no genera rentas, no lo estamos buscando a otra persona para terminar. Esto está trayendo problemas de plata. Por eso les digo, firmar una promesa de compraventa en las condiciones en las que ustedes lo están haciendo, chicos, lamento decirlo, es simplemente... Hagámoslo rápido, valores, nombres, cédulas y salga para pintura. No. En esos casos, cuando estoy entregando la tenencia del inmueble, yo calculo el riesgo dependiendo de lo que yo haya recibido. Por ejemplo, si estoy calculando el riesgo, que puede llegar a ser muy alto si el tipo apenas me entregó, si el comprador apenas me entregó el 10 el 20%, yo calculo una penalidad incluso hasta el 50%. Pero derivado de la... Terminación del contrato por la ocupación, por la no ocupación, por, la querer, por el querer devolver el inmueble. Es que las penalidades no son únicas. Las penalidades pueden ser menores. A modo de ejemplo, una penalidad que se deriva de una situación adversa, una calamidad incluso, una calamidad. Yo puedo llegar y reducir una cláusula penal y puedo decir, sí, una penalidad incluso del 5%, si la razón por la cual no se dio el negocio o el incumplimiento radica en esta situación. Es válido bajar la penalidad. Pero en cuanto a entregar el inmueble, las penalidades por lo regular son un poco altas, porque el riesgo a que se deshaga el negocio también es alto. De eso se trata, pactar penalidades adecuadamente al riesgo. Hay muchos riesgos. No solamente es los que les acabo de contar. En cuanto a la tenencia entonces, chicos, y en cuanto a las penalidades, no son un dato exacto, no son un 10%, no son un 20%. Es la medición del riesgo que nosotros debemos anticipar. Les aseguro que vas a disminuir la cantidad de personas que se van a retractar de eh, no firmar una escritura pública. Sigamos entonces. Con el último punto, sin antes no recordarles que si se quieren llevar la mejor promesa de compraventa, con las instrucciones hechas por mí, con todas las instrucciones que les pueda ayudar a hacerlas y redactarlas mejor, estructurarlas mejor, de, de, de, regístrate, déjame tus datos en el registro que puedes encontrar en el enlace que encuentras en la descripción. Por favor, ve. No pierda la oportunidad. La el último punto, y antes de pasar a las preguntas, es el siguiente. Un error gravísimo es llevar la información a la notaría de confianza que tenemos para que el señor de allí, yo le elaboro la, la promesa. No, es que el tipo me cobra 20 mil, el tipo me cobra 50 mil pesos. Eso es un gravísimo error. La gente de las notarías no saben más de promesas incluso que tú mismo. La gente de la notaría lo que pasa es que por su experiencia de estar allí y de ver uno que otro documento, pues tienen su modelo. Y lo que hacen es transcribir. No porque lo haga una, una persona de la notaría no significa que eso está bien. Si ustedes se quieren dar cuenta por qué es ese comentario, es el siguiente. Vaya, pregúntele al notario si el notario recibe en caja el valor de la elaboración de una promesa de compraventa no el notario no se compromete el notario lo que hace es autorizar escrituras públicas el notario no está para hacer promesas de compraventa si ustedes lo que están haciendo es pasarle plata por debajo al protocolista porque eso es lo que hacen es mandarle llevarle pan de bonos llevarle chontaduritos pasarle un dinerito extra al, de la proto, al, al protocolista para que la elabore están haciendo algo terrible, eso es irresponsable. El de la notaría puede saber mucho, puede saber demasiado por su ejercicio y la repetición, pero él no es la persona apropiada porque, miren, hasta el momento, yo llevo más de 15 años en temas inmobiliarios. No he visto la primera en un proceso de compra-venta, no he visto el primer proceso en el que no exista un error. Sea en el certificado de tradición, sea en la promesa de compraventa, o sea en la escritura, siempre hay un error. Y ese error es el que, gracias a ustedes, yo gano plata. Porque los abogados vivimos de los errores que no se pudieron prever. Pues los estoy invitando a que preveamos todos los errores, a que anticipemos esos errores y lo organicemos muy bien en esa promesa de compraventa. No les paguen a los funcionarios de las notarías, porque si ustedes le pagan por debajo, de entrada ya hay algo que te está diciendo esto no es el deber ser. Pasarle plata a la persona de la notaría por fuera de la caja, te, te tiene que llevar a entender que no es el procedimiento adecuado. No lo ha sido y no lo es. Para que tú veas esto, para que tú me creas, hay, hay un dicho que tiene el funcionario de las notarías que dicen, oiga, ¿por cuánto valor va a escriturar? ¿Cómo que por cuál? Pues por el valor real. Eso me ha mermado mucho ahora, en un par de años para acá, después de una serie de, de, de reformas tributarias que, que, que incorporaron, aunque se cayeron esas reformas, y ya, eh, digamos que ya no tienen ese mismo sustento de afectación a, la, a la, esa, esa estimación de juramento en las, promesas, en las escrituras. Uno llegaba a una notaría y el funcionario le preguntaba: ¿por qué valor? ¿Por el valor catastral? O sea. En las escrituras se tiene que cocinar el valor real de la venta. Cualquier cosa adicional, eso es un problema del vendedor y el comprador. Pero en la escritura, independientemente de la, del negocio que haga el comprador y el vendedor, lo que quiero llevarte es a pensar que si una persona en una notaría te preguntó a ti por qué valor quiere que lo hagan, te están tratando de decir que en este país, desde las mismas notarías se ha propiciado condiciones irregulares en las que se tienen que hacer negocios. No está bien y los notarios deberían darse cuenta de esa realidad. Un protocolista no debe dar asesoría que la dé el abogado de la notaría, pero un protocolista no está en capacidad legal para hacer esas promesas de compraventa. No busquen al protocolista de las notarías como la persona indicada para asesorarlos en un proceso de compraventa chicos, y ahorita vamos a leer unas preguntas relacionadas con esto, espero que les haya gustado muy bien estas reflexiones que les he compartido el día de hoy, porque la verdad yo sí quiero es que ustedes sean los que son los duros, yo busco, te busco a ti, porque yo sé que tú sabes, porque tú eres el mejor, porque tú me vas a preparar un camino a llevarme a una escritura pública. De firma de 30 minutos con dos tintos muy calientes. Yo me tomo dos tintos muy calientes. Mientras que yo veo que la gente firma. Mi cliente, el cliente que yo así nunca voy. Pero el cliente que me pide por favor. Leonardo, acompáñame. Yo a ese cliente. Me le siento allí a la notaría. Pido dos tintos. Uno. Plum, soplo. Me tomo uno. Plum, el firma. va Pagan. Plum, ya Chao. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Y punto. Eso es lo que quiero entonces hacer el día de hoy. Llevarlos a que tomen una decisión de cambiar la forma en cómo están haciendo este proceso, entregándole mucho valor a la promesa de compraventa y no a la escritura. La escritura vale por ser escritura, punto. La promesa de compraventa es la que te, no te está dejando dormir y a esa es la que tenemos que atacar. Ve a la cajita de descripciones y regístrate, déjame los datos. Aquí también te los dejo en el chat. No dejes de participar en esto, porque la verdad... No va a ser por mucho tiempo. Entonces, por favor, regístrate. Listo, chicos, vamos a ver. Saludamos a todas las personas que han entrado aquí. Daniel, viene raíces, libertad. Daniel dice, saludos, doctor. Si las partes insisten en firmar escrituras sin previamente elaborar promesa de compraventa, ¿qué debemos hacer? Es una grandiosa pregunta, porque es que, aunque tú no lo creas, Daniel, las promesas de compraventa no se necesitan, no son obligatorias uno pudiera llegar simplemente e ir a la notaría y firmar la escritura pública. Voy, eh, señora protocolista, aquí tengo la escritura pública, el certificado de tradición, las cédulas, por favor elabóreme la minuta de la escritura y ya firmamos. Se puede hacer, y yo he visto hacerlo, pero la única vez que yo vi hacer eso, casi que había una promesa tácita de forma anticipada entre estas personas, y que se conocían también que ellos no necesitaban promesa. El pago iba a ser en una transferencia bancaria, se conocían entre ellos, el vendedor tenía todo en regla, paz y salvo del predial, paz y salvo de las cuotas, todo la aportó allí. Y así toda esa promesa de compraventa, perdón, esa escritura pública, arrancaron a las 8 de la mañana y se firmó a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque la protocolista tiene que hacer el tiempo, tiene que preparar, revisar, organizar. Así que no es instantáneo. Lo que yo le digo a las personas es, si bien uno puede ir directamente a la, escritura, a la escrituración en la notaría, no es práctico, vamos a perder mucho tiempo. Es mucho más fácil preparar el camino. Como les dije, en este caso, el camino sí estaba preparado, pero estaba preparado de forma muy tácita. Y muy comprometida con las personas porque ambos querían hacer el negocio y se tenían confianza. Por fuera, yo no confiaría, si yo fuera vendedor, yo no confiaría de una persona que me dice que las cosas sean ya para allá. ¿Por qué? Porque es, es, puede haber improbabilidades eh, que pasen cosas. Les voy a decir en qué momento, si yo fuera vendedor, en qué momento yo lo haría. En que el tipo me diga a mí, eh, Leonardo voy a hacerte la transferencia de mi banco al tuyo. ¿Cuánto es el valor? Ah, son 100 pesos. Punto. Pase los 100 pesos. Ah, ya el inmueble está pagado. Listo, yo ya me tomo mi tiempo como vendedor. O sea, allí es la plata completa. La plata completa. Primero la plata completa y yo ya me encargo el día de hoy, saco papeles, todo el cuento, tal y pascual Y De esa manera yo lo haría. Y, y dependiendo de la necesidad y la urgencia. En el caso del ejemplo que yo les conté, era un inmueble de, de buenas proporciones era una finca y esa finca eran ganaderos, entre ellos se entendían, se conocían, eran amigos familia toda la vida, entonces era muy fácil hacer las cosas pero normalmente yo diría que, que se tienen que reunir muchas condiciones para yo aceptar, si yo fuera vendedor, aceptarlo aparte de la desconfianza que me genera lo que es hacer negocios con personas que desconozco no bueno eh, Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Saludamos a todas las personas que han ingresado a esta transmisión. Otra pregunta de Daniel. Gracias, Daniel, por tu interés. Cuando indicas que hay que señalar quién llevará la gestión de los documentos para la firma de la escritura, ¿debemos indicar a alguna de las partes o a la inmobiliaria que llevará las diligencias? Como siempre, una gran pregunta, Daniel, porque me permite ampliar. Daniel, designa a la persona que vaya a hacer las tareas ¿Y esa persona es encargada por parte de quién? El negocio es entre dos partes, un promitente vendedor y un promitente comprador. El promitente vendedor es el encargado, si él va a asumir la responsabilidad, la persona física que va a hacer las vueltas puede ser la notaría y es absolutamente válido y lo pueden designar. La notaría recaerá sobre ella la responsabilidad de haber adelantado todas las gestiones y, la y las inmobiliarias, perdón, las inmobiliarias pues prestan ese servicio de patinar, de ir, traer, llevar. Me parece que una inmobiliaria que presta ese servicio, que digamos no es el principal en un contrato de corretaje, sí está haciendo una gestión para garantizar que el negocio sí se dé. Y me gustó mucho tu pregunta. Se ve que tú eres una persona, Daniel, que está interesado, es en que ese negocio sí salga adelante y que tú en lugar de darle tareas al propietario, tú eres el que vas y busca la información para que esa información repose o llegue plenamente a la notaría y que esté preparada la escritura. La parte, se tiene que designar quién es el responsable, vendedor o comprador. y La persona física que la va a hacer, la puedes designar en la misma promesa, o esa puede ser de forma eh, anexa a la promesa de compra-venta. Pero lo importante es saber qué parte, cuál parte está encargada. Hay una parte encargada, como por ejemplo, del pago de una hipoteca. El encargado puede ser el comprador, que va a pagar directamente. Esa parte encargada del pago. La deuda es del vendedor, pero el que la va a pagar es el comprador. Entonces eso es lo que hay que hacer, definir muy bien los roles y las tareas que cada uno tiene para que en caso tal de incumplimiento se sepa definir en dónde estuvo el error y si hay lugar de un incumplimiento y cómo se va a sanear. Porque de esta forma, si yo como comprador no pude pagar la hipoteca, el vendedor va a decir, uy, esto me van a robar. Yo primero que se me van a robar. No, el, el tipo va a decir, no pude porque, mira, tuve que hacer unas cosas o pasó una situación. De eso se trata, tener claridad. Gracias, Daniel, por esa pregunta. Le eh, dice por aquí la princesa, mi novia hermosa. Buenas tardes a todos, ya la mamá de Joaquín. No es solo un formato que llenar. Fundamental un buen contrato que contemple toda la ejecución del negocio. Gracias, mi amor, que está por aquí cerca. Por favor, también regálenme sus likes y dejen sus preguntas. Dejen los datos aquí donde les dejé el enlace. Y vamos con la última pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la diferencia en el concepto de arras y en penalidad en una promesa de compra-venta? Gracias y cordial saludo. Azucena, esa pregunta es tan, tan valiosa. Pero te cuento que no es el momento para ampliarla. Voy a hacer una simple referencia. Ustedes están perdiendo mucha plata por no tener claridad cómo funcionan las zarras y la, y la cláusula penal. Las zarras es una manera de pisar negocios que todavía no estamos seguros que lo vamos a llevar a cabo. Porque, por ejemplo, yo como vendedor, yo como vendedor o como comprador, mejor, yo como comprador, a mí me gustó tu este inmueble, pero todavía no me han hecho el traslado de la empresa a esta ciudad, pero sí me trasladan. Yo quiero quedarme con tu inmueble. El corredor inmobiliario, el, el vendedor va a decir, vení, pero pues o sea si no te trasladan, entonces ¿qué? Hagamos una cosa, dice la inmobiliaria. Vamos a pisar el negocio con unos valores. Si de pronto vos no pudiste, no te trasladaron, entonces no se va a tratar esto de un incumplimiento a la promesa de compraventa Se va a tratar de una imposibilidad previamente analizada que Pudo haber ocurrido y que en ese caso tú parqueaste el inmueble para que te lo reservara con unas arras. Y de esas arras, el vendedor no perdió tanto tiempo esperando a que viniera otra persona, ofrecerse a la otra persona. El vendedor dice, listo, hasta aquí llegó el negocio. En ese caso no necesitamos terminaciones de mutuo acuerdo, simplemente que las arras ya concluyen porque son específicas para algo muy claro. Y adicionalmente el corredor, no pierde su gestión porque el corredor desde allí va a decir listo no se llevó el negocio pero de las arras partimos un poquito para mí un poco para el propietario vendedor y un poquito para mí entonces estamos perdiendo plata por no saber diferenciarlas de esto es lo que vamos a hablar más adelante y por lo tanto te invito a que aprendas a hacer buenas promesas de compraventa con arras y penalidades registrándote aquí abajo en el enlace que te estoy dejando no dejes de pasar esta oportunidad porque no lo, no lo había hecho y no lo vamos a volver a hacer así que por favor chicos regístrense en este momento no dejen de pasar el tiempo bueno chicos eh, la última pregunta vamos a ver dice María Ma, Ma, María Felipa Carreño Buenas tardes, doctor. Hay unos predios en venta y estoy interesada, pero dicen que no hacen escritura, solo promesa de compra-venta y los predios son rurales y la asignación la hacen por sorteo. Bueno, María Felipa, te quiero contar algo. Las promesas de compra-venta tienen unos requisitos y uno de los requisitos para que la promesa viva, subsista, es la determinación la individualización exacta del inmueble. Tú misma lo estás diciendo, son unos predios, son como lotes. No, allí no, si te llevan a firmar una promesa de compraventa, te, te vas a meter en un grave problema. Allí lo que puedes hacer es otro tipo de contrato. No significa que no puedas tener algún tipo de interés legítimo para hacer un negocio con esos lotes. Sí, se pueden hacer, pero no es a través de una promesa de compra-venta. Te aseguro que también va a faltar procesos previos como un reloteo. De pronto están en trámite de una prescripción. El negocio sí se puede hacer porque los negocios son para hacerlos, pero no es a través de una promesa de compra-venta, mi estimada María Felipa. Y con eso me despido de ustedes, chicos. Espero que estos... Puntos, estas situaciones que les he compartido el día de hoy les sirvan para que reflexionemos, para que nos demos cuenta que lo que hemos hecho hasta el momento nos trajo hasta ahora pero estamos en un mundo más competitivo, donde más personas se preparan y esos que se preparan son los que se llevan la mejor tajada. Y eso es lo que quiero que pase el día de hoy, que ustedes no pierdan más tiempo, que entendamos que la promesa de compraventa es el documento adecuado, es el documento que nos va, si lo hacemos bien, a dar tranquilidad para que podamos llegar a una escritura pública de 30 minutos. Estamos perdiendo mucho tiempo y el tiempo es plata y la distancia entre un documento como lo estamos haciendo ahora y perfecto, como es lo que lo vamos a hacer de ahora en adelante, es un tiempo que se traduce en no despertarme por la mañana pensando en esa angustia, no estar peleando con el vendedor que me está diciendo que le devuelva la comisión, con el comprador que está manifestando desconfianza, no estar eh, perdiendo la comisión, lo que sea. Esa es la distancia, o sea, realmente sí, lo hemos sacado adelante, pero el costo es muy alto. La tranquilidad me permite hacer muchos más negocios y eso es lo que yo quiero. Vayan y regístrense a este enlace que está en la descripción porque van a tener la mejor promesa de compraventa y la mejor información para diligenciarla que les van a sacar ventaja a todas las personas que trabajan en este medio del sector inmobiliario. Un abrazo para todos ustedes, regálenme un like, compartan este contenido y no dejen de registrarse ya mismo.